Bueno, en este vídeo la intención es enseñaros cómo utilizar el Lean Motion con Scratch. Lean Motion eh, es un dispositivo relativamente nuevo, eh, eh, fue de, de un grupo de ingenieros que hicieron un, un Kickstarter, un crowdfunding, el año pasado, si no me equivoco, y consiguieron recaudar el, el, el dinero suficiente como para desarrollarlo. Eh, Limmotion no es más que un dispositivo de, de infrarrojos similar a Kinect, lo que hace es abrir un, un, un cubo de 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, eh, donde detecta la posición de, de las manos que, que aparecen por, por encima de él. Eh, es un, de, un dispositivo relativamente barato y sencillo de utilizar ya que lo único que hemos de hacer es instalar el driver, conectarlo y además el driver al, al estar bastante abierto pues eh, es relativamente fácil programarlo con una o con otra cosa. Eh, os abro en primer lugar el software propio de, de, de Kinect, que es el, el airespace eh, Os abro una, una demo para que veáis un poco qué es lo que hace. Bueno, pues, como podéis ver, al, al poner la mano mmm, por encima del Inmotion es capaz de detectarme eh, en qué punto del espacio de ese cubo está la palma de mi mano, qué orientación tiene, hacia dónde está encarando, y de cada uno de los dedos es capaz de darme las posiciones. Eh, con una de las manos y con la otra. Puedo utilizar las dos manos y me detecta las posiciones de las dos palmas, las orientaciones, y la X, Y y Z de los dedos dentro de, de ese cubo que, que tiene definido con, con el espacio de infrarrojos. La forma de interconectarlo con Scratch es relativamente fácil. Hemos de descargar dentro del Airspace de, de forma gratuita el, el, el plugin para Scratch. Entonces al abrirlo, en primer lugar eh, detecta que el Lean Motion está conectado y después eh, habremos de abrir el, el Scratch 2.0 e instalar un, una modificación. ¿Vale? si apretamos aquí en este interrogante de aquí me da el enlace de dónde podemos descargar por un lado el Scratch 2.0 eh, offline que en un principio ya lo tenemos descargado y este archivo de aquí que se llama libmotion.json que es el que tendremos que, que aplicar al Scratch para que se conecte contra nuestro libmotion. Vamos a abrir Scratch 2.0 la versión offline entonces en el momento que tenemos Scratch offline abierto uh, para acceder a este, a este modo eh, oculto, por decirlo de alguna manera, donde, donde podemos cargar esos controladores externos, apretamos el shift la flecha de las mayúsculas y al mismo tiempo hacemos clic en archivo y nos aparece una última opción de, después del, del salir que nos dice importar extensiones experimentales en esta importación de extensiones experimentales cargamos ese archivo json que nos hemos descargado de, de ese interrogante que hemos visto antes entonces como podéis ver si volvemos al al space ya nos ha detectado que el scratch está conectado y en la sección de más bloques veremos que nos han añadido toda una serie de bloques por un lado Vemos que el Lean Motion está conectado, ya que este puntito verde me indica que lo ha reconocido, si estuviera rojo es que no lo ha reconocido, y después tenemos estos bloques, ¿no? El que dice hand 1, X, Y y Z, pues sería la posición X, Y y Z de, de la mano 1, eh, podemos saber si la mano 1 está abierta, si es visible, es decir, si está dentro del, del cubo, y después, aparte de las... las las manos 1 y 2, pues tenemos cada uno de los dedos, ¿no? el dedo 1 de la mano 1, el dedo 2 de la mano 2, podemos ver si está visible, si no está visible, y la posición X, Y y Z de cada uno de los 5 dedos de cada una de las dos manos. Vamos a hacer un, un ejemplo sencillo, vamos a hacer que al presionar el, la bandera pues eh, nos haga un bucle que va repitiéndose siempre y lo único que le vamos a decir es que, por ejemplo, la X y la Y de, de nuestro personaje, en este caso el, da, el gato, le vamos a decir que lo ponga en la X y la Y de, de esa mano. Entonces, ahora, al apretar la bandera, pues al aparecer la mano, pues si subo, sube el gato, si baja, baja el gato, si me voy a la izquierda a la izquierda, si me voy a la derecha a la derecha, ¿vale? Incluso podría añadir un, un control más que sea, por ejemplo, el tamaño. A ver si lo encontramos, fijar tamaño A y este tamaño pues lo voy a enlazar con la Z de la mano, es decir, si está más adelante o más atrás. Paro el programa, lo vuelvo a ejecutar, a ver, ejecutamos. Bien, entonces si muevo la mano hacia delante o hacia atrás, vale, tenemos el gato más grande o más pequeño y al mismo tiempo pues arriba, abajo, delante, atrás vale, y podemos jugar con ello. Una aplicación simple simple que se puede hacer con este, con este dispositivo es, por ejemplo, hacer un, un juego de, de titellas, de, de, de marionetas, eh, controlándolas con los dedos de las diferentes manos o, o haciéndolas aparecer o haciendo que pues, al tocar con la mano en algún sitio concreto pues, eh, eh, coge un objeto o cosas por el, por el estilo.